la soya y no a esencias de luna eh, hemos iniciado una campaña de crowdfunding porque hace algún tiempo que hacíamos nuestros jabones con agua termal del valle de luna estamos en el valle de luna que es reserva de la biosfera y parque natural eh, pero con el tiempo cuando crecimos como empresa eh, montamos un laboratorio en el que hacemos cremas y otro tipo de productos pero en concreto el, los jabones no se secan debido a la humedad y al frío necesitamos climatizar una sala para, para poder secarlos necesitamos poner una estufa de biomasa y estantería. Recompensaremos con estancias en el balneario, eh, jabones, cualquier tipo de productos. Y ahora, si me permitís, os voy a enseñar la sala que queremos acondicionar. Tenemos esta sala que es la que queremos climatizar. Ahora mismo debe haber aquí como unos 4 grados y una humedad relativa en torno al 50%. Necesitamos unas condiciones mejores para poder secar nuestros jabones. Queremos instalar una estufa que nos traiga aire caliente por aquí y unas estrategias que nos servirán para sacar los gables. Y por sí. si os quedaban dudas de si esto merece la pena, estamos en una reserva de la biosfera o sigo poniendo un poquitín de más de paisaje. Esperamos vuestra ayuda. Gracias.